Estimados estudiantes, feliz año nuevo y felicidades por su empeño en la cuarta y última sesión de Fidelidad Comunicativa. Si ya completaron todas las actividades de la cuarta sesión, deben tener esta insignia. Durante esta semana del curso han participado en promedio 7 alumnos. Fueron 6 quienes participaron con su texto argumentativo. Los felicito. Se otorga una insignia a quienes envían en primer lugar. El texto en la cuarta sesión la obtuvieron María Elena y Bricio. ¡Muchas felicidades por su esfuerzo! La encina del mejor texto argumentativo de la cuarta sesión se otorgó a María Elena. ¡Muchas felicidades! Siete estudiantes enviaron la corrección del texto argumentativo de la semana 3 correspondiente a la autobiografía. María Elena y Bricio la enviaron primero. ¡Muy bien! El domingo 25 de diciembre concluyó el curso de habilidad comunicativa. Tendrán disponibles sus calificaciones muy pronto. Si aún no concluyen los cursos, revisen en su perfil para verificar cuál es su siguiente materia. Los siguientes alumnos destacaron por su desempeño. En el primer lugar del curso lo obtuvo Pricio, el segundo Israel y el tercero Cándido. ¡Felicitaciones! A todos les deseo mucho éxito en su examen Ceneval.